Hola, esto es Voces S.J. Yo soy Fran Delgado y hoy recordamos con mucho cariño a San Alonso Rodríguez, este compañero jesuita que estuvo más de 30 años al cuidado de la portería del Colegio Montesión, en Palma. Eh, y uno se pregunta, ¿pero qué puede tener de interesante estar más de 30 años abriendo y cerrando la misma puerta todos los días? ¿Será que no hay cosas mejores que hacer? ¿O, o será que este mundo tan herido no necesita algo más? Eh, bueno y sin embargo seguimos 400 años más tarde seguimos recordando con mucho asombro cómo abría la puerta a cada uno cómo recibía a cada persona que pasaba por esa puerta con su famoso ya voy señor a mí me nace la siguiente pregunta y os la comparto de todas las preocupaciones que nos traen de cabeza en el día a día qué es verdaderamente esencial